Eh, bueno, hoy vengo con otro nuevo video para saber cómo ponerle una foto a tu perfil cuando estés ahí en clase y el licenciado o catedrático te diga Oye tú, eh, ponle tu foto a tu perfil porque no sé cómo eres o Oye, ponle tu avatar porque no me acuerdo de tu rostro, no convivimos mucho así, oh, ¿verdad? Estudiaba antes y lo casual que dicen los catedráticos, ¿verdad? Y bueno, como ya sabemos cómo entrar a la plataforma de Blackboard de la universidad, cada quien ya sabe cómo entrar, y si no, este te lo mostraré en el siguiente video para que sepas cómo entrar y todo, ¿verdad? Y en este caso, eh, ya tengo el enlace y una vez instalado para irme de un solo. Entonces voy a entrar, ok. Ok, ok, bueno, estoy ya en un curso. Si no sabes eh, cómo seleccionar un curso, simple y sencillamente eh, presionas acá, hacia acá y presiono los cursos que quiero. Bueno, en este caso ahorita ya estoy en civil. Eh, en civil nos dejaron un, una plataforma abierta si no mal. Recuerden que me voy ya para poder ingresar a la sala. Bueno, voy a entrar o voy a ingresar a la... Y me voy a unir a la sala. Y listo. Eh, bueno, en este caso ya vi que tengo una foto acá, ¿verdad? Pero en este momento soy la única persona unida. Bueno, eh, acá están los mensajes. Aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, ¿qué onda? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los emojis, seleccionas y envías y eso, ¿verdad? Eh, las personas unidas Contenido Bueno Estamos aquí, ¿verdad? Configuraciones Ya todo esto, ¿verdad? Simple y sencillamente eh, Presionamos aquí damos Bueno un montón de imágenes, voy a seleccionar Ejemplo Y podemos editarla que se aparezca. Yo eh, quiero que aparezca la carita. Ok. Y eh, me gusta. Y eh, guardar, guardar. De, hemos cambiado la foto de nuestro perfil para hacer preguntas también acá verdad levantamos la mano y el ex dice sí ¿y ustedes señorita que quiere ¿Eh, que lo podemos ayudar y Quiere piensan ¿Sí, que esto es eso etcétera es es es cámara eh, para convertir el audio y ¿sí ustedes puedan hablarla y eh, bueno Estas opciones también para Poner solo un emoji, de hecho solo lo pone como 10, 15 segundos máximo, ¿verdad? Y aquí ausente cuando. ¡Ay, profe! No estoy, entonces me no voy. Está ausente. Ahora eh, bueno, vamos a la sesión y espero les haya servido. ¿Cómo pueden ponerle ustedes? a super perfil de imagen así super wow.